¿Cómo están a todos? Estamos acá en Eñe, una de las tiendas de diseño más importantes de Costa Rica. Y pues aquí nos acompaña Ileana, eh, que pues ya nos va a contar de qué va, cómo va todo esto, los años que llevan. Cuéntanos, Ileana. Bueno, la tienda, como tardes, la tienda tiene 16 años. Fue la primera tienda de diseño que se abrió acá en Costa Rica. Tenemos al momento, al principio éramos un colectivo pequeño, eh, empezamos a crecer junto con el diseño nacional y en este momento tenemos más de 50, te diría más de 60 artistas, eh, artistas, artesanos. Eh, trabajamos en monumentaria, marroquinería, eh, arte textil, eh, esculturas, papelería, cerámica y cada uno con, con su impronta. Este, no sé qué más decirte, la verdad es que estamos súper felices de promover el diseño en Costa Rica y hasta tenemos un proyecto lindísimo que comenzamos ahora con Privados de Libertad que también está aquí en la tienda eh, trabajamos zapatos con eh, fotografía de cuadros de artistas nacionales también así que si pasan por aquí pueden venir a visitar la tienda porque creo que se van a llevar una sorpresa con respecto a, a lo que puedan encontrar hecho aquí en Costa Rica Excelente, ¿dónde está la tienda? Está en barrio Otoya que está ubicado en Avenida 7 y Calle 11A. Costado este de la famosa Casa Amarilla también, que es un Y todo el mundo viene por la Casa Amarilla. Y este edificio es el Edificio Jiménez, que es un edificio patrimonial. Sí, que también está muy bonito por fuera. Bellísimo. Sí, y pues esperamos, bueno, la gente que, que, que ande por acá, que pase, que visite. Y también esperamos pronto tener ahí algo de México... Por supuesto, de este lado, que ya aquí. estaremos avisando. Amablemente me han regalado una miniatura, los chicos de Viniles Chiles, y me encanta. La verdad que está precioso. Ojalá que tengamos no, también trabajo de ustedes. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por el tiempo, por la atención. Ah, gracias a vos. Y, y qué bueno que existan tiendas de este tipo eh, pues en cualquier parte del mundo y que aquí haya una en Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias, cuídate. Vale.